¿De qué parle al Albert? Hola, Ortera. En este vídeo vamos a explicar la diferencia entre estas dos layas de doble mango. Ya en un vídeo anterior te explicábamos para qué sirven, cómo funcionan, la diferencia con una laya tradicional, y da la casualidad de que por distintos proyectos en los que trabajo utilizo distintos modelos, lo, los he utilizado durante un tiempo, y voy a comentar las diferencias para, bueno, si te tienes que comprar una, pues que sepas a, a qué atenerte en cada caso. Lo primero que voy a decir es que, y es muy importante, que gracias a la gente que estáis dando apoyo al canal, o sea, estos vídeos son para vosotros, apoyo que estáis abonados, porque es que, el, ya, ya lo explico cada mes, con, con los ingresos de YouTube no daría, no paga nada. ¿eh? Entonces, el, deciros en segundo lugar, esto es muy importante, que el... Que el estos, estos vídeos no están patrocinados para nada, ¿vale? O sea que veis aquí la marca pues porque el fabricante la ha puesto, pero nadie nos paga uh, nada por hacer estos vídeos y no te vamos a encolomar nada que nosotros no utilicemos. Antes de explicaros las particulares de cada modelo, uh, quiero citar a un amigo de hace, que hace 20 años me enseñó la cosa. Es fotógrafo y está ahora mismo detrás de esta cámara. Hola, a ¿ver? Y me explicó. Hola, Diego, y gracias por ayudarnos en el canal. A ti por explicarlo. Diego Espada, que es, es un crack. Y él, me, di, me dijiste, Diego, hace años, el, eh, en, en fotografía hay equipos buenos y equipos caros. <risa> ¿Vale? El caro es el que te compras por cuatro duros y te dura dos días y acabas comprando el bueno, y el bueno es el que te dura mucho tiempo. Entonces, este vídeo es algo que intento cuidar en el canal y por eso no vamos a hacer patrocinios de chorradas que no necesitas uh, para el huerto. Um, está bien saber mm, bueno, pues, pues a qué atenerte ¿no? a la hora de comprar. Y lo primero que vemos con estas dos layas es la inclinación de las púas. ¿vale? El modelo azul... Tiene este ángulo y el otro, en cambio, las tiene soldadas y están rectas. Pero al final, fíjate que respecto al, al palo, el ángulo es distinto. ¿Cuál de las dos layas va mejor? Yo la que he visto que va mejor es esta, ¿vale? Esta es de Fabriculture. Eh, ya pondremos el enlace en, en los comentarios del vídeo. Una pregunta también que me hacéis eh, que no tiene nada que ver con la calidad es por qué el ancho es distinto. Es muy fácil. Porque en este huerto, los bancales son de 80 centímetros de ancho vale y entonces con una sola pasada yo ya puedo entonces esto es algo que tienes que contemplar cuando pienses en comprar una laya de estas ¿Qué ancho necesito no te conformes con la de 40 piensa cómo vas a organizar el huerto esto es permacultura cómo vas a diseñar los bancales cómo vas a distribuir los cultivos porque entonces tener un ancho u otro te ahorra mucho tiempo Hacer esto que acabo de hacer con esta laya de 80 o con esta de 60 representa trabajar el doble, porque tengo que hacer una segunda pasada. Más cosas. La inclinación. Se ve algo, ¿vale? Pero esta viene con los mangos rectos y esta viene con los mangos un poco abiertos. Entonces, resulta que... A pesar de que esta es más ancha, el hecho de que estén un poco más abiertos facilita mucho el hacer este movimiento. Y no tienes que hacer esfuerzos raros de ponerte aquí anatómicamente un poco amorfo. Con este no es lo mismo, ¿vale? Tienes que, que pasar aquí a, a, a ras de cadera. Bueno, es un poco raro. Si estuviera un poco abierto, tuviera el ángulo un poco abierto, estaría mejor. Y por último decir que es muy importante el punto de soldadura. Ya fíjate que los dientes ya están quedando un poco torcidos. Los de este lado empiezan a venir un poco abiertos, y esto es por la fuerza que hace, y en cambio con este no está pasando, ¿por qué? Porque tienen este refuerzo. Evita algunas layas de estas que he visto en, en, en internet, sobre todo en Amazon, que esto es desmontable, y parece, oh, qué buena idea, esto es enroscable y tal, porque entonces como que la rosca tiene que ser más pequeña que la púa, lo que tienes es menos, menos superficie todavía tienes menos agarre al, a, lo que es la, a lo que es la pieza. Y un poco esto, espero que el vídeo te haya servido y que te sea útil. Y en un próximo vídeo vamos a ver cómo funciona una GELINET, que es una de estas, pero un paso más adelante. lo vemos en el próximo vídeo.